El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, inició los trabajos de reparación del sistema cloacal en el sector Raboduro del municipio de Salcedo, una demanda que fue solicitada por los residentes en múltiples ocasiones. Se está sustituyendo la línea colectora de aguas residuales que cruzaba por ahí, o sea, la tubería de la cloaca que, que cruzaba por esa zona, que estaba eh, rota en diferentes puntos por... El tema de los movimientos de suelo que ha habido eh, en toda esa zona eh, y estaba descargando en el río, eh, se va a sustituir por una tubería de mayor diámetro con eh, diferentes protecciones que va a hacer que no se deslice y, y toda esa eh, agua residual que estaba vertiendo en el río va a terminar en la planta de tratamiento de aguas residuales de Salcedo que es donde está ubicado el Bosque de la Mujer. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco